Hola, bienvenidos a La Rioja, bienvenidos a Bodegas Altanza. Mi nombre es Ervigio, Ervigio Adán, director de exportación de La Bodega, eh, familia y propietaria de, de La Bodega. Nuestros vinos eh, proceden todos de Rioja Alta, estamos situados en Fuemayor, un pequeño pueblo en La Rioja Alta. Trabajamos básicamente con nuestro propio viñedo y, y la uva es siempre tempranillo, es la uva más elegante, más conocida de, de la región y de España da vinos para larga guarda, como nuestro Sierra Mágica Reserva, ya es un vino con 18 meses de barrica, vino que está en su perfecto momento, pero que también se puede guardar más en, en sus casas, en la bodega. Eh, son vinos de, de un color eh, muy agradable, muy limpio, son vinos de un aroma muy típico, eh, muy equilibrado, son aromas con ese toque de barrica eh, que hacen que sean tan agradables de beber pero a la vez con todavía la fruta viva. Y son vinos largos en la boca, este Sierra Mágica Reserva aguanta muchísimo en la boca, te dura, te refleja esa calidad que hay dentro, la selección de uva, la barrica francesa. Y son vinos que te, que te piden beber más y más y, y que te ayudan a, a, a mejorar el sabor de la comida y a que vaya bien con casi cualquier tipo de alimento, de gastronomía. Nosotros hoy hemos querido elegir uno de los platos más típicos riojanos, un plato de carne. Son chuletas, chuletillas de cordero lechal, eh, cordero de leche, cordero que se ha asado encima del propio sarmiento, de la propia vida riojana, dándole ese toque a humado tan especial. Y la verdad es que este es un vino para, para disfrutar, muy fácil de tomar, muy agradable y ya de una calidad muy importante y que tanto con las chuletillas como con cualquier comida de calidad les va a encantar. Y solo desearle lo mejor y, y mucha salud desde aquí, de La Rioja.